Chiamerei sul, sul palco Rodolfo Gonzalez Greco, è un attivista urbano argentino e contadino, è un militante del movimento nazionale contadino e indigeno dell'Argentina, è anche membro del segretariato internazionale del CLOC La Via Campesina e attualmente fa parte della segreteria operativa dell'alleanza per la sovranità alimentare in America Latina e Caraibi. Benvenuto. Bueno, buenas tardes a, a todas y a todos. Como dijo acá el compañero, mi nombre es Rodolfo González Greco. Yo soy de, de Argentina, eh, de la CLOC, que es la Coordinadora de Organizaciones del Campo de Latinoamérica y Caribe, ¿sí? que es, es parte de la vía campesina. Eh, bueno, un, un poco nosotros como vía campesina tenemos... Eh, grandes grandes energías, ¿no? Pero una, una, una fuerza grande que nosotros tenemos es que eh, hacemos propuestas teóricas que nacen de nuestras bases y, la, y las ponemos en marcha, ¿no? Somos una organización que, que hace lo que eh, lo que lo que propone y, y va transformando la propuesta en el hacer. Entonces yo me voy a me voy a parar desde desde ese punto para para hacer la intervención en, en cuanto al cambio del sistema alimentario. En, nos, me voy a parar en, en, el, en lo que hacemos como, como club campesina, eh, y bueno, en, con algunos ejemplos que son nuestros de Argentina. ¿no? En primer lugar, yo quería comentar que nosotros tenemos varias campañas globales y locales eh, que, van, eh, que facilitan eh, el cambio del sistema alimentario. Eh, uno tiene que ver con el, con el basta de la violencia hacia la mujer. Otro es la campaña contra los agrotóxicos y en pos de una, de una vida digna. Otra es la campaña global por la soberanía, aliment por la reforma agraria, quiero decir. Y otra es la campaña de solidaridad permanente. Eh, estas instancias de campaña son eh, para nosotros importantes porque las hacemos a nivel global. Y, y, y las hacemos con muchos aliados, ¿no? son formas de, de mostrar nuestras luchas, de poner un freno al avance de, de un sistema agroalimentario eh, a gran escala y de denunciar también y de, y de proponer, porque nunca, nunca nos quedamos solamente la denuncia, sino que también proponemos. Por ejemplo, para poner un ejemplo concreto, la campaña de solidaridad permanente, eh, nosotros tenemos hoy en día en Latinoamérica un país como Paraguay que eh, tuvo el, o supo tener el 80% de la población campesina y hace un tiempo atrás empezó un proceso de acaparamiento de tierra muy fuerte eh, en el cual el, el, ese número de 80% de población campesina fue cambiando eh, y los campesinos hoy en día están en, emigraron a las grandes ciudades, por ejemplo en Argentina eh, los los campesinos que antes producían alimentos sano y de calidad, hoy construyen la casa y los edificios de la gente más rica de, del país. Con lo cual, nos están empujando a una situación en la cual cada vez menos productores vamos a tener, cada vez eh, eh, va a haber más gente en las ciudades y la producción va a quedar en pocas manos. ¿no? Este es el modelo que ya lo conocemos. Eh, no, no se lo vamos a permitir, obviamente. Estamos nosotros para, para defender el modelo de la soberanía alimentaria y tenemos fuerza, así que no lo van a lograr. Eh, como segundo punto, eh, quería remarcar también que tenemos una gran fuerza de movilización, sobre todo en Latinoamérica. Eh, en la movilización nosotros denunciamos cualquier atropello a los derechos humanos, al derecho campesino eh, y, y realmente eh, hemos, hemos podido torcer mucho, mucha desbalance ¿no? con los compañeros en la calle movilizados eh, y, y defendiendo la vida, la vida campesina. Este, y, y otro punto, eh, las movilizaciones obviamente son de sensibilización y concientización. ¿no? Nosotros hacemos movilizaciones en las cuales eh, intentamos que la gente, que nosotros decimos que el, el pueblo que escucha que se una a la lucha. Entonces, siempre le pedimos a la gente que está escuchando y viendo que, que se informe, que se una a la lucha y, bueno, tiene buenos resultados. Después tenemos una serie de, de eventos que eh, como paneles que solemos hacer en, en las cátedras de universidades y, y eh, son exposiciones ¿no? de, de la problemática de, la, de nuestra vida. Son eh, exposiciones de, de sensibilización y concientización, eh, en donde discutimos, discutimos el daño económico y en la salud que, que generan la, las, los, los agronegocios, ¿no? este, como, como contrapunto de lo que se suele enseñar en las universidades, que el, el, el sistema agroalimentario transnacional es la salida para, para el hambre del mundo, ¿no? nosotros eh, damos otro, otro contrapunto de eso y sabemos que, que, que las universidades eh, en general forman a los, a los chicos o los deforman a los jóvenes, para los deforman más que los forman para, para tener empleados para las, las grandes transnacionales. Entonces nosotros nos metemos en las universidades eh, como una estrategia y y funciona muy bien, y por ejemplo para nombrar en, en Latinoamérica tenemos varias cátedras de soberanía alimentaria donde son espacios en los cuales se puede compartir, reflexionar sobre nuestras luchas y sobre un modelo eh, posible para alimentar al mundo, de, de, de, digamos distinto que el, que el que te enseñan hegemónicamente en las universidades. Eh, otro punto que, que quería marcar, que yo creo que es nuestra mayor fortaleza como vía campesina en todo el mundo, es que nosotros tenemos miles y millones de compañeros campesinos y campesinas en el mundo y en, y en, y en las comunidades produciendo alimentos. Eh, estamos territorializados, estamos en todos lados, hay presión sobre, sobre el territorio, pero nosotros seguimos estando y, y luchando, y, y tenemos realmente una una tecnología, es nuestra tecnología, es una tecnología ancestral, indígena, y también es una, una tecnología que nosotros la combinamos con, la, con, con tecnologías más avanzadas, porque también creemos que, que hay que desarrollar, pero siempre y cuando el desarrollo sea para, para nosotros y desde nosotros, creemos que, creemos que el campesino tiene mucho saber y que tiene que ser escuchado a la hora de innovar y qué sé yo. Eh, Bueno, obviamente eh, nosotros producimos alimento de calidad, sano, con, nutri con nutrientes, nuestro alimento se pudre en las góndolas, no es el alimento que no se pudre nunca pero que no tiene nada, es un alimento que nutre, que hace bien. Este... El siguiente punto que quería marcar como, como estrategias para cambiar el modelo de alimentación es el tema del mercado. Tenemos en Latinoamérica y en el mundo también eh, multiplicidad de, de experiencias de, de mercados distintas, ¿no? eh, mercados locales, mercados comunales, mercados en la calle, mercados populares, mercados municipales. Tenemos una estrategia diversa de, de, vender, de, de vender nuestro producto, pero no solamente como como una mercancía, sino como un producto que, que, que tiene todo esto, que tiene la salud detrás, que tiene la lucha por la tierra, que tiene la lucha por los derechos nuestros conquistados y que, tiene, y que, tiene, y que es un alimento de calidad. ¿no? Eh, nosotros combinamos con nuestro alimento esto, ¿no? mostrar la lucha. Nuestra lucha se ve a través de lo que nosotros hacemos, de lo que nosotros producimos y comercializamos. ¿no? Pero el, este, eh, también, bueno, también tenemos otras estrategias como la, la venta directa al, al consumidor, eh, canastas eh, semanales, mensuales o quincenales. Eh, en Argentina tenemos, eh, mm, se llaman redes de comercio justo, que son creadas por los consumidores, en los cuales nosotros articulamos con los consumidores, los consumidores se organizan para, para hacer una compra sobre todo de de alimentos no perecederos, ¿no? Como mermeladas o escabeches o quesos, todo lo que no, lo que no se pudre. Y eh, la estrategia con ellos es que se genere lo mismo, ¿no? que se genere una concientización no solamente en la, en la cuestión de la sanidad del, del producto, sino también en, en lo que hay detrás de ese producto que es la lucha. Entonces, en, con esas redes también organizamos charlas, conversaciones... Eh, bueno, en fin, los, los consumidores conocen lo que hay detrás de eso, que no es solamente un alimento bueno, por, no, no es un sello, sino hay una lucha detrás y eso se lo hacemos llegar a los consumidores. Eh, un, un ejemplo que quería poner, lo voy a decir muy corto, eh, en cuanto a, a los mercados, en, en Argentina hubo, un, un, hace unos o dos años hubo una especulación eh, tremenda de las pocas grandes empresas que, que, que venden el alimento en las grandes ciudades y el alimento subió, subió su precio inexplicablemente, ¿no? no estaba basado en ningún dato real, sino que era una pura especulación. Nosotros tenemos carnicerías en los pueblos, sobre todo, porque es más, más sencillo de vender la, la carne nuestra que producimos, y en uno de los pueblos, en Santiago del Estero, recuerdo que como no tenía sustento real en la suba especulativa de precios, nosotros pudimos mantener un precio, un precio popular de carne. Y obviamente fuimos generadores de, de precios, obviamente las carnicerías nos querían, nos querían matar, <risa> hubo un problemas ahí, pero nosotros pudimos, pudimos fijar un precio. Entonces el campesino no, no especula con el, con el precio del alimento, el campesino tiene otra, otra manera de producir y ver la producción. Es... Eh, y eso hay que verlo, porque hoy en día en el mundo y en Argentina creo que hay 50 empresas que controlan todos los alimentos que llegan a las grandes ciudades, por lo cual estamos muy lejos de la soberanía en las grandes ciudades. En cualquier momento pueden hacer sus negocios y hacer lo que quieran con los precios. ¿no? Otro punto, otro punto que, que para nosotros es es casi central, que es la formación de los jóvenes. Es casi central porque nosotros sabemos que los que, los que van a quedar son los jóvenes. Entonces tenemos que formarnos, y, y, y no solamente técnicamente, sino políticamente para afrontar las diversas y nuevas estrategias que tienen los grandes negociadores y, y las grandes empresas de, agro, de agrocombustibles y las grandes empresas que, que trabajan en el agro. Nosotros, eh, en, en, como vía campesina, tenemos eh, varios institutos de, de, de agroecología en el mundo. En, en Latinoamérica tenemos muchos institutos de agroecología también eh, en, en todo el continente. Y específicamente en Argentina, que, que es mi país, nosotros tenemos, tenemos cinco escuelas de agroecología eh, a nivel primario y secundario. Y, y estamos creando una universidad campesina que eh, este, está, está estamos terminando de armar las currículas, pero está, está en proceso de armado, que siempre, obviamente, armar una universidad campesina es más costoso que armar otro tipo de universidad, porque es todo, eh, es todo puesta nuestra, no nosotros ponemos todo. Pero lo, lo interesante de, la, de las escuelas es, es eh, que están, tienen una metodología pedagógica que, que tiende a, o, o, o la idea es que los chicos se arraiguen, se arraiguen al, a, a la tierra y ¿no? que, que no se vayan, porque lo que, suele, lo que suele suceder es que los chicos para acceder a una escuela secundaria en el campo se tienen que ir a un pueblo, entonces tienen que estar cinco años fuera y, y si tenés que estudiar en la universidad estás otros cinco años más y es muy difícil que ya que vuelvas. Entonces, las, las escuelas tienen, eh, tienen una, una metodología que es una semana, una semana eh, intensiva en la escuela teórica y tres semanas en, en su chakra, en su, en su campo, eh, haciendo la teoría. Entonces, entre esa teoría y esa práctica se va retroalimentando. Entonces, la, obviamente la teoría se nutre de la práctica, que es la práctica campesina. Entonces, se le da una, una vuelta muy interesante a, a, a la formación. Eh, y eso hace que los, que los jóvenes... Hoy en día los jóvenes en el campo de Argentina podemos decir que están y que se están quedando cada vez más. Y eso es un logro, un logro fuerte nuestro. Y por, por último, solamente unos datos que nosotros decimos que la agricultura campesina no endeuda, no endeuda a las naciones, que requiere solamente el 5% del costo que tienen los, los agronegocios, que genera 10 fuentes de trabajo cada 100 hectáreas, o sea, multiplica la mano de obra en 10 y utiliza el 20% de, de los recursos, de la tierra, del agua y de, y de la energía, que, de, que la que usan los, los agronegocios. Bueno, un poco con todo esto quise eh, argumentar o, o exponer lo que, lo que nosotros hacemos en el territorio y, eh, y que esto realmente eh, es, es, es la práctica de, de la... De, de lo que pensamos, ¿no? de lo que queremos como, como organización, que es eh, el, que queremos los derechos del campesino, que queremos que los jóvenes se sigan quedando en el campo, que queremos una producción sana, queremos la soberanía alimentaria, queremos un alimento eh, para todo el creemos que podemos alimentar a todo el mundo, es falso que no, hace poco tiempo lo hacíamos, y, y lo hacemos de, de otra manera, lo hacemos sin, sin destruir los bosques, el aire y el agua. Entonces, bueno, esta es la fortaleza que tenemos y lo quiero exponer porque realmente se puede y se puede y nosotros estamos avanzando avanzando para, para fortalecer esto. Así que muchas gracias.